Saludos, soy Rafael Banker y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de cómo grabar la pantalla de Netflix en cualquier teléfono, en este caso lo estoy haciendo para Android, iPhone, Mac, cualquier dispositivo, no sé, entonces lo único que vamos a hacer es lo siguiente, se si van a venir a Play Store, se van a venir a Play Store y van a escribir Vamos aquí en donde está Play Store aquí está. Vamos a escribir en el celular eh, Google Google Remote. Cuando tengan esta aplicación, cuando la tengan ahí, la van a descargar. Yo no la descargo porque ya, obvio, si le doy, se abre. Entonces, una vez ya la tengan, van a abrirla y van a poner un, su correo tanto en esta aplicación como en un ordenador cualquiera, en un teléfono, no sé. ¿Ves? Perdón, en un eh, PC, no sé eh, qué dispositivo de eso tengan en la casa. Entonces, al poner esta cuenta en el teléfono y en el ordenador, se les va a agregar una extensión al ordenador y van a poner un correo electrónico. El único, el único requisito es que tengan un correo electrónico. En este caso, como yo tengo agregado en esta extensión mi computador que se llama ISRA, me sale ese. Si tuviera otro, me saldría también allí. te Voy a ejecutar esto. Voy a abrir mi ordenador, mi PC. Voy a ingresar a él. Y como pueden ver, yo aquí estoy compartiendo la pantalla de mi, mi, de mi ordenador. ¿Listo? Entonces, en consecuencia, si cerramos, abrimos nuevamente, funciona a la perfección. Miren, lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. En consecuencia, ustedes van a agregar esta misma extensión en... Van a agregar esta misma extensión en en Google, acá en el ordenador miren que aquí les estoy compartiendo pantalla esta extensión la van a agregar escriben Google dan clic aquí, en esta primera opción cuando den clic allí se les va a agregar aquí a extensiones y lo importante es que esté aquí esta que está allí cuando ya esté allí te van a poner el correo con el cual van a controlar el dispositivo entonces, desde acá el celular miren que todo lo que hago en, en el coordinador sale acá en el celular o sea que se está en este momento estoy grabando estoy capturando la pantalla desde eh, el dispositivo celular entonces para grabar Netflix o cualquier otra plataforma lo único que vamos a hacer es después de estar capturando la pantalla de que tengamos esto así como lo tengo yo que lo hacen con Google Remote van a irse a buscar la extensión de Google Chrome en este caso, el acceso directo. Google, por lo general, las personas lo ponen aquí en el escritorio. Yo lo pongo aquí en la barra de tareas. O lo dejo por aquí. Mírenlo. Doy clic derecho. Abrir ubicación de archivo. Ustedes van a hacer lo mismo y cuando abran la ubicación. O simplemente dan clic derecho en el acceso directo que tengan en el escritorio y dan clic en propiedades. Compatibilidad y palomean esta primera opción, vamos a darle clic en aplicar y aceptar no se preocupen por las notificaciones que les saldrán en el motor de búsqueda que eso se va a quitar una vez cierren, abran y cierran el motor, eso se restablece o sea, cada vez que vayan a grabar pueden hacer esa opción que les mostré ahora entonces vamos a abrir el motor de búsqueda, vamos a ingresar a Netflix y la pantalla no les va a salir en negro por ejemplo, si reproducimos esta, esto aquí, como pueden ver, la pantalla no se ve negro, se ve normal. Entonces, de ese modo, capturan todas las películas y series que eh, tengan en el ordenador, que se reproduzcan en el ordenador, en el dispositivo celular. Así como yo en este momento estoy grabando el video en el celular, estoy capturando la, el escritorio de mi ordenador. Entonces así pueden grabar todo lo que quieran en el celular y también les servirá como mecanismo para eh, mientras están viendo acá en el, en el ordenador, pueden ir grabando en el celular y sin ningún inconveniente y al mismo tiempo también pueden estar viendo en el celular. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido este contenido y hasta la próxima. Chao, chao. No olviden de suscribirse y compartir el contenido en las redes sociales, ah y no olviden de activar la campanita, listo, hasta la próxima.